Estamos en la ciudad de Valencia, España, en el edificio Caixa Forum porque el British Museum de Londres ha cedido 130 piezas originales de excavaciones en el Antiguo Egipto. Acompáñame. Hoy podremos ver la cara de varios personajes bíblicos y también algunos objetos de ellos. Los escribas y artistas egipcios nos dejaron muchos detalles de aquel mundo antiguo. Sus escritos se guardaron en los templos y hace 2.300 años un sacerdote egipcio llamado Manetón se puso a investigar los archivos de los templos y redactó la historia de Egipto que conocemos. Pero las piezas que visitamos hoy nos hablan por sí mismas. Veremos aquí las que tienen alguna relación con el mundo bíblico. Son piezas originales, auténticas, que nos enseñan y nos conectan con el pasado. Prepárate y disfruta de una experiencia apasionante. entrar, nos recibe el faraón más poderoso del Antiguo Egipto, Tutmosis III. Con él, Egipto alcanzó su máxima extensión, sometió a todos los reinos vecinos, llegando a cruzar el río Éufrates con su ejército. Según la High Chronology, este rey murió en el año 1450 a.C., justo la fecha del éxodo de Israel según la Biblia. Esto significa que él fue el faraón que se enfrentó a Moisés, que sufrió las diez plagas y que murió en 1450 bajo las aguas del Mar Rojo. Se trata de una obra extraordinaria, tallada en piedra limolita y perfectamente pulida. 35 siglos después, todavía nos ofrece su belleza. Aunque es una imagen divinizada, reproduce los rasgos de Tutmosis III. Es un retrato para lucir en un templo o palacio. Sus contemporáneos reconocían aquí el rostro de su rey. Esto significa que hoy nosotros podemos mirar a este rostro y ver la cara de aquel faraón bíblico. En la exposición también vemos la estatua de un ministro de Tutmosis III, Sennefer que exhibe sus cargos y honores, su elevado rango no le libró de sufrir las diez plagas de Moisés. La mujer faraón Hatshepsut sigue fascinando aún hoy. Esta es una estela con los cartuchos de dos nombres reales, Tutmosis III y Hatshepsut la mujer faraón. Dos reyes en el mismo tiempo? Sí, se trata de un momento especial. Las piedras hablan y nos cuentan su historia. Hatshepsut creció en la corte y muy pronto destacó como una diplomática muy capaz. Luego fue la consejera y gran esposa real del faraón Tutmosis II. Pero sus dos hijos varones murieron siendo niños. Al quedar viuda, se sintió legitimada para gobernar el país. Pero, como ella era una mujer, no se lo permitieron. Un niño pequeño fue nombrado faraón, el hijo del faraón padre con una concubina. Hatshepsut fue nombrada regente del país hasta que el niño creciese. Pero ella acumuló poder y fue tratada como un faraón y así gobernó Egipto con sabiduría durante 22 años. Puedes ver la historia completa en nuestro vídeo sobre Hatshepsut, te dejo el enlace en la descripción. Estas herramientas rituales fueron halladas en un depósito de fundación, un hacha, una sierra y una azuela de carpintero. Al construir un templo, los egipcios hacían un agujero en cada esquina de los cimientos y enterraban allí objetos simbólicos que debían proteger el templo. Estos tienen grabados los nombres reales Hatshepsut y Tutmosis III. Son de aquella época. Los dos debieron estar juntos en aquella ceremonia de fundación del templo. Pero el niño faraón creció y llegó el día en que destronó a Hatshepsut y tomó el poder. Con el tiempo quisieron borrar la memoria de aquella mujer faraón, destruyeron sus estatuas y borraron su nombre de los muros. Podemos ver aquí que el nombre de Hatshepsut ha sido borrado de la estela, el cartucho con su nombre ha sido repicado y también la línea de escritura que habla de ella. Observa bien esta estela. Según la cronología bíblica, Hatshepsut debió ser la princesa que adoptó a Moisés y lo educó como un príncipe de Egipto. Y Tutmosis III debió ser el faraón rival de Moisés. Son personas mencionadas en la Biblia. Me produce una honda impresión hallarme aquí, a 50 centímetros de esta piedra. Otra joya es la estatua de Senemnud y la princesa Neferure. Senemnud era el gran visir de la reina Hatshepsut. Él era su hombre de confianza, que acumuló más de 100 títulos en la corte. Aquí aparece como tutor de la princesita Neferure y encargado de su educación. Ella lleva la trenza propia de los príncipes. Esta niña quizá le hizo algunas travesuras a su hermano mayor, Moisés. Se han encontrado muchas estatuas como esta, donde él está abrazándola como un protector. Esto ha hecho pensar a los expertos que Senenmut pudo ser el padre biológico de Neferure y por eso le tendría ese tierno amor a la pequeña. Muchos creen que Senenmut era el hombre fuerte de Hatshepsut pero no solo en el gobierno sino también en su vida personal y sentimental. Ahora al mirar sus caras podemos imaginar una vida familiar, un oasis entre las luchas y traiciones de palacio. Es un privilegio poder contemplar ahora sus rostros. ¡Son ellos! Se suele decir que ella se chupa el dedo en señal de que es muy pequeña. Pero si te fijas bien, el dedo está más bien en la barbilla, como en señal de estar reflexionando. Lo que a mí me transmite esta estatua es que un amoroso Senemnut le está enseñando a la niña. Le habla palabras de sabiduría que ella debe pensar y aprender para que la guíen en su vida futura. Neferure las escucha y queda meditando en ellas. El culto al toro Apis era muy popular en el Antiguo Egipto. Aquí puedes ver un objeto real, una estatua de bronce, donde el faraón adora al dios Apis, que tiene forma de toro. Los israelitas lo habían visto muchas veces en Egipto por generaciones, el dios que fertilizaba los rebaños. Por eso, cuando hicieron una imagen para adorarla en el desierto, fundieron un becerro de oro, copiaron al toro Apis que estás viendo aquí. Y es que la Biblia sorprende porque nos muestra una historia que encaja muy bien con los hallazgos actuales. Esta figurita es un usepti del faraón Tajarca. Los usepti eran figuritas de cerámica o de piedra, que encontramos en las tumbas. La idea era que, en la vida del más allá, el faraón iba a necesitar trabajadores, gente que trabaje en los campos, que prepare la comida, etc. Para todos esos trabajos, él tenía a los usheptis, que se encargarían de todo. Eran réplicas de sí mismo. Todos los usheptis de la tumba eran réplicas del propio difunto, con su cara. Según esta creencia, el faraón seguiría viviendo como un rey mientras docenas de estos clones trabajaban para él. Pues bien, este es un Usepti del faraón Taharca, el faraón negro de la Biblia, el que defendió a Jerusalén contra los asirios. Su nombre está escrito en la Biblia en 2 de Reyes 19:9. La profecía de Isaías 37 se cumplió delante de sus ojos de forma espectacular porque el ejército asirio, aunque era muy superior, fue destruido frente a Jerusalén. No pudo conquistarla como la profecía había sentenciado. Puedes verlo en nuestro vídeo de Tajarca. Te lo dejo en la descripción. Observa su rostro. Es él, una persona mencionada en la Biblia por su nombre. Él estuvo allí cumpliendo la profecía. Vemos también la vara del faraón, una maza ceremonial para ejecutar a los líderes enemigos. Es un arma tradicional de los pastores orientales, en la Biblia la vemos en la mano de Moisés. Con ella, Moisés golpeó a Egipto detonando las diez plagas. También tenemos un vídeo completo estudiando este arma, tan cargada de simbolismo. Este es el anillo real del faraón Sesac, o Sheshonk, que estaba en su mano para sellar los decretos y las cartas. Este rey fue el que saqueó Jerusalén y se llevó todo el oro del templo de Yahvé. Estas batallas se escribieron en la Biblia, pero también Sesac las escribió en los muros de los templos, donde podemos leerlas hoy. Te dejo enlace de nuestro vídeo sobre Sesac, porque cuanto más conocemos de la historia y la arqueología, más se confirman aquellos relatos de la Biblia. Esto es una carta diplomática del gobierno de Akenatón, encontrada en el archivo real de Telelamarna. Es una carta del rey de Babilonia, Burnaburiash dirigida al faraón. Este rey Akenatón fue el que hizo la gran revolución monoteísta de Egipto, muy probablemente por influencia de los israelitas. Fue un cambio comparable a la reforma protestante en Alemania. Impulsó la adoración a un dios creador de todo y prohibió el culto a las imágenes. ¿Se enfrentó al clero arriesgando su vida? Puedes ver la historia completa en nuestro vídeo titulado Akenatón, el faraón protestante. Te dejo enlace abajo, en la descripción. Esta figurita de piedra caliza nos muestra a un prisionero asiático, probablemente cananeo, ixo o hitita es del imperio nuevo, es decir, que podría ser del tiempo de Moisés. Puedes ver aquí cómo era su aspecto, cómo los egipcios veían a los semitas. Lleva barba, pelo largo y viste solo con un faldellín. Tiene los brazos atados a la espalda. Míralo bien, porque así veían los egipcios a los israelitas. Una amenaza, enemigos asiáticos. Los doce hijos de Jacob, se asentaron en Egipto en medio de una invasión de pueblos cananeos, los Ixos. Más información en nuestro vídeo Salitis el Bárbaro, te dejo el enlace. Y no podía faltar nuestro faraón de Hollywood, Ramsés II el Grande. Esta es una piedra ritual con el nombre de Ramsés II, hallada en un depósito de fundación en Memphis. Era... Como la ceremonia de colocar la primera piedra en un templo, viéndola, podemos imaginar al gran Ramsés en aquella ceremonia, vestido y adornado como faraón, colocando esta piedra entre los cánticos de los sacerdotes vestidos de lino blanco. Otra pieza de Ramsés II es la base de una estatua. Solo tenemos el pedestal y los pies. Hay grabados nueve arcos bajo sus pies que representan a los nueve reinos derrotados. Ramsés se jactaba a menudo de someter a estos nueve reinos. Uno de ellos son los hititas. En el siglo XIX, los críticos acusaban a la Biblia de ser un libro lleno de mitos, porque la Biblia menciona a los hititas. Pero no se encontraba rastro de los hititas en la historia, ni en la arqueología, ni en la historia. Por eso decían que los hititas eran un mito, que ese pueblo no existía y que la Biblia era un libro de mitología. Pero las piedras hablan y nos dicen que Ramsés II peleó contra los hititas, un reino tan fuerte que se enfrentaba a Egipto en plano de igualdad. Hoy son bien conocidos. Se han excavado sus ciudades, se han encontrado sus bibliotecas. Los hititas no eran un mito. La Biblia tenía razón. Puedes ver el vídeo completo titulado Ramsés II. Confirma la Biblia. Enlace en la descripción. Aquí termina este vídeo reportaje de la exposición Faraón, con 130 piezas originales, que podrá verse en varias ciudades de España gracias a CaixaForum. Espero que hayas disfrutado de estas piedras que hablan y que nos cuentan historias relacionadas con el mundo de la Biblia. Si quieres conocer más, abajo tienes los enlaces. Y también nuestro canal de YouTube llamado Aventura en Egipto. Recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV. Nos vemos en el próximo vídeo de La Biblia Sorprende. ¿Quieres información actual?